Pues yo soy Ramona, eh, Ramona Chocón García, yo soy maya cachiquel del territorio de San Juan zacatepeques que es mi pueblo. yo Como ya lo dije, soy maya cachiquel y que provengo de la lucha y resistencia del pueblo maya cachiquel en San Juan zacatepeques en contra de explotación minera. Bueno... Eh, por situaciones de amenaza, de conflicto y todo eso, también un tanto por denunciar al Estado con todo lo que, pues las violencias que ejerce en contra de, de nosotros como comunidades especialmente como mujeres, pues también fui, pues soy parte de las mujeres que, de, que hemos denunciado violencias muy internas en la comunidad y que a raíz de eso, pues bueno, tuve que salir desplazada de mi territorio. Eh, desplazada territorial y políticamente, pues bueno, ahora eh, actualmente soy integrante activa de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Guatemala, desde Ximule, Guatemala, y pues bueno, ahí es donde estoy aportando ahora en otros territorios con otras hermanas eh, mayas que también defienden territorios, defienden eh, el territorio, cuerpo-tierra, perdón, y pues bueno, es ahí donde estoy aportando, desde los procesos de sanación eh, con nosotras mismas como mujeres defensoras de, de los territorios, eh, cuerpo tierra Creo que es un espacio que pues ha logrado encontrar, eh, hacer una transformación en mi persona durante estos días el haber compartido, el haber escuchado a personas que vienen de otros países, de otros pueblos como, como profesores, si lo queremos ver desde ahí, eh, pero a la misma vez creo que lo más lo, lo esencial para mí fue el compartir con hermanas y hermanos, hermanas de otros pueblos, por ejemplo de pues las hermanas, hermanos de Honduras, Nicaragua, México, eh, pues con una hermana también, Maya Tachiquel de Guatemala, que de hecho acá nos venimos a conocer, gracias a la vida. También con hermana de, de Ecuador, de Venezuela, propiamente de Costa Rica. Entonces creo que eso fue muy enriquecedor para mí, eh, el conocer esas luchas, el saber que también se está haciendo trabajos de lucha y resistencia eh, en otros pueblos, entonces y saber que no está, no, no estamos solos ni solas. Entonces, eh, y cómo también todo lo que se aportó desde las diferentes luchas, las diferentes miradas, los diferentes proyectos, ya sea de investigación, sistematización o pues incidencia que haya venido acá, cómo desde esos de estos eh, proyectos también tuvimos otras miradas ¿no? eh, y pudimos recoger elementos de esos proyectos para nuestros propios proyectos, y para nuestras propias vidas, que eso es lo que yo me llevo en, en, en este momento, ahorita a mi regreso a Guatemala, me llevo tantos elementos, de tantas luchas y resistencias y de tantos proyectos de cada uno de mis hermanos y hermanas de, de los diferentes pueblos y, y que me parece muy importante y que me voy con ese compromiso de llevarlo a la comunidad con, con mis otras hermanas, con mis otras compañeras de lucha, territorialmente, lo llevo eh, como parte de mi compromiso al haber, haber llegado acá no solo de ir a compartir sino también de cómo ir a generar espacios de, de, pues de otras miradas críticas pues desde de, de las luchas eh, pues eso no me llevo toda esa parte y lo otro es que eh, creo que es importante para mí hablar de la importancia de este espacio como DEI y agradecer profundamente por su existencia, esta es la primera vez que vengo acá pero me voy con las esperanzas de que en algún momento vuelva quizás eh, venir a compartir en otro espacio de construcción colectiva o quizás pues lamentablemente tenga que venir en un espacio de refugio que es muy importante para nosotras como defensoras y defensores de, de la vida eh, pues bueno, lamentablemente pues quienes defendemos la vida y el territorio a la misma vez tenemos eh, fuertes persecuciones en nuestros territorios y entonces a partir de eso también considerar que es importante eh, el espacio del BEI como un, un espacio de refugio, eh, un espacio de descanso y la importancia, obviamente, de un espacio de información, de compartir, de construir colectivamente desde acá.